Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Parece ser que nos hemos retrasado un poquito, pero bueno, dicen que la, el, como se suele decir, más vale tarde que nunca, ¿no? Si la dicha es buena, como se suele decir estas cosas. Pues buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Un cordial saludo a todos. Mira, tenemos un donativo, nada más empezar, muchísimas gracias Puppet, 8744 Dice de verdad que trabajas demasiado Rafa, felicidades y adelante con el proyecto Samir desde Colombia Un beso para ti amigo Muchísimas gracias por ese Donativo Vamos a presentar a nuestra compañera De viaje en esta Andadura, Alba Buenas noches Hola, muy buenas noches Rafa y felicidades Por haber llegado ya a los 50.000 Que bueno, ya los has pasado sí, Así que pasado. enhorabuena Muchas Al final, gracias. Todo, todo trabajo tiene su recompensa. Todo trabajo tiene su recompensa. Pues nada, chicos, gracias a moderadores, seguidores, a este donativo que acaba de hacernos nuestro amigo eh, Samir desde Colombia. Muchísimas gracias desde nuestro país hermano, eh, nuestros amigos de Colombia y hermanos. Muchas gracias. Gracias a los que estáis unidos al canal, los que promocionáis también eh, esta, estas emisiones y este canal, muchísimas gracias. Y a todos los que os vais uniendo, también bienvenidos y muchísimas gracias. Y para que esto no sea un monólogo, pues Alba se ha preparado unas cuantas miles de millones de preguntas. Ya veremos a cuál respondo. Y a cuál, unas cuantas. ¿no? Unas cuantas, ¿eh? Mira, tenemos aquí a Enrique Jesús, nuestro amigo de Huelva. ¿Eh? ¿Qué tal, Enrique Jesús? ¿Cómo estás, campeón? Tenemos a Susana, a Azucena. Hola, Azucena. Gracias. A Malcab, a Paco. ¿Eh? Tenemos aquí a Josep Alfons. Buenas noches. En fin, a todos. Eduardo Santiago. Eh, ¿A quién más, bueno, hay muchas. David, Javier del Castillo, San José... Eh, tenemos aquí a muchos amiguetes, a Federico, a Fede, a X grados, a nuestro amiguete de Argentina, de Córdoba, a Marlén, hola Tere, saludos, a K983, a Lau Moon. Bueno, tenemos aquí un montón de amigos y espero que os vayáis uniendo eh, a, a este directito Y bueno, oye Alba, yo te voy a hacer yo a ti una pregunta ahora, me transmite la voy. Dime. ¿Son, muy, ¿Son muy bestias tus preguntas? No, no, son preguntas normales. Ajá, bueno, hemos decidido pues que se interactúe un poquito, que Alba me pregunte, que vosotros si tenéis alguna pregunta también la, la hagáis también y poder interactuar entre todos. Porque ya sabéis que desde que empecé este canal, y esto es una cosa que tengo que decir eh, nada más empezar, desde que empecé este canal... Siempre, siempre, siempre he intentado, bajo todos los medios, que hayan dos direcciones. Siempre. Y siempre que me escribís, siempre que me habláis, siempre que me proponéis. Eh, de hecho, gracias a vosotros tengo una lista donde yo voy apuntando todos los temas que os van llamando la atención. Y mañana, eh, aunque esto ya lo ha, hecho Alba, eh, lo ha hecho Alba, voy a hablaros de Omuamua de este objeto que ha entrado y ha salido el sistema solar y ahora varía su rumbo y vamos a hacer un análisis eh, sobre este tema. Mañana lo pondremos en estreno. Hombre, Enrique Jesús, muchas gracias. Vigail Chape, muchísimas gracias también. Dice, felicidad Rafa y que sean muchos más suscriptores. Saludos desde México, pues Enrique Jesús y Vigail. Un besito para vosotros y un abrazo. Muchísimas gracias. Así que atentos a este programa de Omoama oh, de mañana y os recomiendo que veáis el de Alba que lo hizo antes que yo ¿eh? el mérito también es un poco suyo porque ella lo ha tocado antes y yo lo estoy tocando un poco ya a toro pasado ¿eh? nunca mejor dicho a omuamu ha a pasado ¿eh? ya lo he tocado así que Alba no me machaquen mucho ¿eh? no, vamos a ver no te va a doler venga va cuéntame venga, bueno venga. pues mira en la primera pregunta nos vamos a remontar a unos tres años hacia atrás ¿Y recuerdas tu primer vídeo? ¿Cuál fue el primero que hiciste? Pues sí, sí me acuerdo. Mira, van a hacer ahora 700 vídeos, vamos a cumplir, vamos a llegar a los 700 vídeos. Sí, sí me acuerdo. Eh, fue un vídeo que hablé de la NSA, de los archivos desclasificados de la NSA. Yo provengo de la radio, también he hecho televisión, varias temporadas de televisión y tal, pero gracias, Josep Alfons, también ha hecho un donativo. Muchísimas gracias, campeón. La verdad es que yo recuerdo aquel día que dije, venga, va, me voy a, al ataque y me senté ahí en el sofá de mi casa, lo tengo ahí enfrente, me puse una cámara, le di al botón y parecía que no había estado delante de una cámara en mi vida. Fíjate Me puse nervioso. Digo, pero, pero si estoy solo, si no hay ni público, ni nadie. Estaba yo aquí solo. Bueno, no. Estaba mi pequeño gran Zeus. Estaba aquí. Y estaba yo. Y luego cuando yo vi la grabación dije, ¿esto, esto lo he hecho yo? Madre mía, si no parezco, ni yo. Pero bueno, dije, bueno, ya está. Con algo hay que empezar. Es un vídeo muy corto y es el primer vídeo y que yo recuerdo aquella primera semana que yo miraba las estadísticas y decía, ¿80 personas? Madre mía, ¿cuánta gente me está viendo? ¡80 personas! Luego ya decidí que eso era poco. <risa> era poquito. Pero sí, recuerdo, recuerdo, recuerda que el vídeo, desclasificados de la NSA. Uh -huh. Y una cosa, al principio cuando empezaste con todo esto Claro, los vídeos, tú cuando empiezas en un canal de nuevas Tú haces un vídeo que te buscas la información, te lo curras Y luego te ves un resultado que te ha escuchado muy poquita gente Al principio cuando te pasaba esto, que me imagino que te habrá pasado Porque no aquí YouTube no es llegar y besar el santo no. eh, Cuando te pasaba esto, ¿te planteaste abandonar alguna vez? ¿Se te fueron las ganas? Sí. Sí. Sí, por, porque te haces un vídeo, buscas información, eh, editas, empiezas a, a editar, aunque yo ya venía editando vídeos de antes, pero buscas algo nuevo, tal cual, y lo subes, ¿no? Con, y dices, bueno, a ver, si esto pues, eh, llega al máximo... Eh, al máximo de audiencia y luego te ves a los dos días que sigues con 200 visualizaciones y dices que he hecho mal. Y no es una cuestión de hacerlo mal, es una cuestión de que eres un novato, no sabes escribir la transcripción, la descripción del vídeo no sabes poner bien los tags, no sabes cómo se posiciona el vídeo y todavía la audiencia está ahí, ahí, que no sabe eh, por dónde vas a salir. Porque al principio todos tocamos temas muy clásicos y luego ya nos desmadramos. Cierto. Y bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido en estos tres, en estos tres años, así resumido, cómo ha sido el día a día y sobre todo, que bueno, yo ya lo sé, pero cuéntalo para que lo sepan todos los amigos, eh, ¿qué hay detrás de un vídeo de, ya ves tú, 10 minutos, que no es nada? Sí. ¿Qué hay detrás de un vídeo de 10 minutos y de un directo, por ejemplo, que sea un poco más larguito? Cuéntanos. Ajá. Bueno, detrás de un vídeo de 10 minutos, tú lo sabes, pero yo lo voy a decir aquí, ya que tú te estás montando tus propios vídeos, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo de verdad. Porque, en primer lugar, lo que tienes es, es que hacerte eco de la información, en segundo lugar, contrastar, en tercer lugar, analizar, en cuarto lugar, prepararte un guión, en quinto lugar, grabarlo, en sexto, editarlo con todo lo que conlleva, y luego subir el vídeo a YouTube, pensar una descripción que se adapte realmente a lo que tú estás hablando y luego, pues, todos los metadatos que llevan. Son muchas horas. Y a veces pues, un vídeo te perdón, puede llevar... Perdona que te corte. Una sí. cosa. Después de todo eso que has contado, imagínate uh -huh. la cara que se me queda a mí cuando hago vídeos y los ve muy poquita gente. Ya. Ya, esto me ha pasado a mí. Mm. Me ha pasado y desespera. Llega un momento que dices, pero bueno. Sí. Y ves que un gran youtuber, no a los días, cuidado, ¿eh? esto te puede pasar. Y a ti te ha pasado ahora con lo sí. de Guamoa. Que has sacado, tú, has sacado tú un vídeo muy digno, muy bueno, con una buena información. Y ahora todo el mundo, todos vamos a sacarlo detrás de ti. Claro, lo que pasa es que en, en el canal de misterios del mundo, como es un canal tan pequeñito ese tema en ese canal no tiene repercusión pero después lo saca un youtuber más grande y tiene miles de visualizaciones, yo tengo mil y pocas, Qué claro. bueno que para ser ese canal está bien pero es un tema bueno y que se ha puesto de moda, yo vi la noticia recién salida del horno, eran las tantas de la madrugada y lo hice pero claro en ese canal no tiene repercusión Efectivamente Efectivamente, entonces llega un momento que te desesperas, te desesperas. Y ves como lo que te he dicho, ¿no? Otros youtubers, y no tan grandes, y empiezan a coger una avanzada, empiezan a coger. Y dices, bueno, pero si. Y no. Y, y, y la cosa es muy lenta, muy lenta, muy lenta. Pero lo importante es no parar. Si tú quieres dedicarte a esto, si quieres. Que esto sea una fuente de ingresos para ti. Tienes que ser constante. Es lo único que yo he hecho ha sido ser constante, a pesar de todos los altibajos que han podido haber en mi canal. No, yo sí, constante soy. Estoy ahí hoy llevo ya dos vídeos editados, así que llevo todo el día ahí. Pero bueno, eh, pasamos a la siguiente pregunta o quieres contarnos algo que, más. Adelante, adelante, tú, pregunta. Vale. Eh, con tantos años que llevas dedicándote al misterio, me imagino que todos estos temas habrán cambiado mucho. Además, ahora hay también más medios, más gente que se dedica a todo esto. Eh, ¿Tú cómo ves el misterio hoy en día? El misterio lo veo en relación a otros tiempos diferente. Todo ha evolucionado. Mira, voy a hacer un símil. Y ahora contestar una pregunta de una persona que me ha hablado ahí, que dice que por qué hablamos de fuente de ingresos. Ahora te contestaré. Mira, el misterio, te puedo decir que ha evolucionado mucho, pero voy a hacer un símil. Tú imagínate que yo en vez de un canal de misterio de YouTube, tengo un restaurante. Y mi restaurante está especializado en carnes, en cualquier tipo de carne, carne a la brasa, de buey, de vaca, de en carnes. Y ahora resulta de que tú tienes otro restaurante que tú tienes eh, la especialidad del pescado. ¿no? Tú haces pues, pescado al horno, pescado rebozado, pescado y tú haces pescado. Y luego hay un tercero que es un restaurante vegetariano. Vamos a poner, vamos a hacer pues tres similes. ¿Qué es lo que pasa? Los tres somos restaurantes, pero cada uno sirve menús diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo que veo es que el que va a tu restaurante algún día vendrá al mío y algún día irá al, restaurante, al tercer restaurante que es vegetariano. ¿Qué es lo que pasa? Que hay eh, clientes que saben apreciar tu restaurante, el mío y el vegetariano. Y luego se van a un restaurante chino y luego se irán a un restaurante eh, típico mexicano, por decirlo, variedad. Hay otros clientes que van a tu restaurante a hablarte mal de mi menú. Y hay otros clientes que vienen a mí a hablarme mal de tu menú. Y cuando a mí me preguntan, yo siempre digo lo mismo, amigo, todos tenemos restaurantes, pero cada uno tiene su especialidad. Tú quédate con el restaurante que más te guste. Si aprecias las carnes, pues un día comerás carne, otro día comerás pescado, otro día irás al chino, al mexicano o al libanés o a un vegetariano. Y tú eres el que vas a evaluar lo que más te gusta y las tendencias que te gustan más y son de tu agrado. Pero es muy feo venir de otro restaurante y criticarlo o venir a mi restaurante y decir, oye, tu restaurante es una porquería. Porque yo he estado en otro restaurante y dices, bueno, mira. Si son restaurantes serios, cada uno te va a servir realmente lo que sabe trabajar. Y ese es el símil del misterio de hoy en día. El misterio de hoy en día es una guerra de seguidores. Hace poco, y esto es cierto, ¿eh? hace poco hablé con un gran youtuber, no voy a decir el nombre, y estaba muy cabreado con los seguidores. Porque decía, es que me critican. Digo, pues... Sigue sirviendo tu menú, querido amigo. Sigue sirviendo tu menú. Si te has especializado en carnes a la brasa, sigue cocinando carnes a la brasa. ¿Por qué tienes que cambiar al pescado si lo tuyo es la carne a la brasa? ¿Porque han venido cuatro o cinco seguidores rebotados de otro restaurante a criticarte a ti? Sigue tu camino. Y eso es el misterio. Una forma un tanto metafórica, ¿no? Un tanto haciendo unos símiles de restaurantes. Me encanta la comida, como podéis comprobar. Pero esta es la realidad. Entre, entre nosotros, los youtubers, pues bueno, hay más tiranteces o menos. Pero yo he llegado a una conclusión. Vea lo tuyo. Que haga cada uno lo que le dé la gana. Y es el mejor camino. Si aceptas mi menú. Vendrás a mi restaurante y si no te gusta, te irás a otro. Está claro, pero eso es ley de vida, eso es algo normal. Uh -huh. Bueno, el símil de los restaurantes se ha entendido perfectamente. Eh, una pregunta, ya cambiando un poquito. Eh... Perdona que te interrumpa. Voy a... Dim un segundito. Sé que lo que vas a preguntar es interesante, pero alguien aquí me ha preguntado, lo he perdido, que por qué hablamos de fuentes de ingresos. Vamos a ver, amigo, seamos coherentes. Cuando tú llevas 700 vídeos, casi, llevas desde el año 2015 y vas a vídeo diario y a cada vez más calidad, mejores medios, mejores eh, aparatos. Llega un momento en que te estás dedicando a ello y tienes que percibir algo, <risa> si no puedes arruinar tu casa. Si solo te dedicas a esto, tienes que percibirlo. Es un trabajo. Somos fuentes de información. Somos personas que damos información. Hay gente que no lo consigue, o gente que quieren venir y pegar el pelotazo, y hay gente constante. Ya está. ¿Por qué se habla de, de, de fuente de ingresos? Pues porque si no te dedicas a otra cosa. Tendrás que hacer algo en la vida, ¿no? tendrás que trabajar. Y si esto es un trabajo y te lo tomas con la disciplina de un trabajo, pues tendrás que percibir algo. Evidentemente, yo no me voy a hacer rico con este canal. Pero hay canales que ya lo son. Cuidado. Y no hablan de economía. Pero hay una diferencia. Vuelvo a repetir, mi restaurante es como se llama. En busca de la verdad. Y decimos la verdad. Yo no voy a ocultar, ¿no? Yo estoy aquí por amor al arte. ¿eh? Y yo tengo un señor que a mí me patrocina y me paga. No. Yo tengo la obligación de buscar información. Tengo la obligación de daros información a los que estáis ahí detrás. El día que os vayáis, pues yo me iré con vosotros. ¿no? Y disfrutaremos todos. Pero es lógico. Vamos a ver. Poder continuar, perdona. Eh, bueno, la pregunta era que, ¿qué sientes, por ejemplo, cuando nos vamos a algún sitio a investigar o, o cuando nos enseñas todo lo que sabes? ¿Cuál es tu sensación? Se te ha cortado un poco y se te ha ido, no te he oído. Ah, ¿se me oye ahora bien? Ahora sí, sí, perfecto. Es que a mí yo digo, no te he oído, o igual es mi ordenador dime, dime, repíteme la pregunta. O, o igual es el mío, que siempre va mal. En todos los directos me la tiene que liar. Bueno, te decía que cuando, por ejemplo, vamos a algún sitio a hacer alguna investigación o nos enseñas todas las cosas que sabes sobre misterio, historia, que, ¿cuál es tu sensación? ¿Qué sientes? Bueno, muchas cosas. Y te digo la verdad. A veces cuando tú vas a un sitio y explicas cosas y enseñas y y aquí puede pasar esto o va ha pasado lo otro, o mira este aparato cómo se regula o lo otro tal, eh, me veo eh, desde el otro lado, ¿no? me veo desde el lado vuestro y, y, y recuerdo cuando a mí me hacían lo mismo. ¿no? Luego emoción, emoción de, de ver cómo una vez que se os explican las cosas, ¿no? lo hacéis. Hacéis las cosas, ponéis un aparato, no sé qué, lo otro, tal, cual. O vamos aquí o vamos allá o buscamos información. Es como cuando ves a tu hijo crecer. Yo veo a mi vikingo crecer y, y es lo más bonito del mundo, ¿no? Pues ver que compañeros eh, siguen tus, tus consejos y siguen lo que, lo que tú estás explicando y prestan atención o, prestas, o prestáis atención en este caso, ¿no? pues es gratificante. Y luego ver cómo funcionáis solos. O sea, aprendéis, funcionáis y digo, ¡wow! qué bien, ¿no? Eh, nadie nadie quiere, y sobre todo cuando la gente es disciplinada, porque tú eres muy disciplinada, eh, eh, no, hay, no hay objeción. Y de hecho, yo, y, y sabes qué me ha pasado, que a veces he dicho no, esto no era así, me han dicho tú, pero si tú dijiste, digo, es verdad, sí, tienes sí. razón, es así. Perdón, ves, o sea, a veces a mí se me olvidan, eh, se me olvidan las cosas, ¿no? De, de, de tantas cosas que uno lleva en la cabeza, ¿no? Pero sí, es, es gratificante y, y bonito ver cómo, cómo yo ya, mmm, cómo te diría yo, yo ya voy eh, volviéndome cada vez más maduro y vosotros vais aprendiendo y eso, pff, eso es súper es guay para mí, ¿no? No sé. Es bonito, ¿no? Sí. Bueno, te voy a hacer una pregunta que igual parece una tontería, pero es importante. Eh, porque tú, por ejemplo, no eres solo el Rafa que está ahí en los vídeos o el Rafa que cuenta historia o misterio. Eres una persona también uh -huh. con sentimientos y, y todas estas cosas. Sí. Y a lo largo de, de toda esta andadura, ¿te has llevado muchas decepciones? Sí. Muchas, muchas más de veces, las que no. esperabas, ¿no? En realidad tú no esperas llevarte decepciones, pero te llevas te llevas palos, te llevas palos porque mira tengo una cosa y ya que estáis aquí todos os la voy a decir a todos. Yo tengo un fallo que esto eh, sé que lo, lo voy a lo voy a llevar hasta el final de mis días. Que yo pienso que todos somos buenos. Toda aquella persona es buena. Y que luego... Se convierte en malo o deja de ser malo. Pero todo el mundo es bueno por naturaleza. No es verdad. Yo sabiendo que no es verdad... Sigo teniendo fe en que la gran mayoría... Es buena gente. Y todos... Tienen su lado bueno y su lado malo. Todos, absolutamente todos. Pero hay gente que va con dobles intenciones, que va con intenciones personales, con intenciones muy similinas. Con... Y luego cuando destapas o esa persona se destapa, porque llega un momento en que no puede aguantarlo más, es cuando te flash, te vienes abajo, ¿no? Y dices, esto no es lo que yo creía. Y te llevas decepciones. Pero también te llevas alegrías. ¿eh? Yo creo que tantas alegrías como decepciones y decepciones como alegrías. Lo que pasa es que las alegrías se viven en el momento y las decepciones igual se arrastran un poquito más. Pero yo tengo una fea o una sana, no sé si fea o sana costumbre, miradlo como quieras, que a mí me gusta eh, acordarme de lo bueno. De lo malo cuando me pinchan, evidentemente sal, salto no como todo el mundo, pero me gusta acordarme de lo bueno, aunque lo malo también te curte. Sí, lo, lo malo no se olvida, aunque no. nos tenemos que acordar más de las cosas buenas, le sí. tenemos que dar más valor a las cosas buenas y bueno, lo malo llega ya a un punto en el que ahí se queda, pero sí. que no te olvidas nunca. Mira, como como dice nuestro amigo Pep, Josep Alfons, dice: Yo también tengo ese fallo, Rafa, y perdono muy rápido, yo también perdono muy rápido, pero he aprendido a no olvidar. Porque como te olvides, zasca. Te la ¿no? vuelven a colar. En el mismo sitio. Entonces ya dice: Oye, dame en otro lado, no me des aquí, que da 10 veces, dame en el otro que me dolerá menos. Okay. <risa> Eh, y otra pregunta: ¿Cuál ha sido el directo? O bueno, si no quieres decir cuál, eh, pero ¿has tenido algún directo en el que lo hayas estado pasando mal, que hayas estado a disgusto, que no hayas estado muy cómodo? Dos: dos: dos. Uno fue, no voy a decir el canal, pero igual vosotros sabéis quién es. Un canal, pues que igual se tira ocho horas haciendo un directo. Y me dijo: Yo te quiero entrevistar. Y dije: Yo, vale. Tenía muy poquitos suscriptores de aquellas y a mí me valía todo. digo bueno, total, con salir en algún sitio yo disfruto. Y qué bueno, qué bueno, porque después de las dos horas y media dije, chicos, yo me voy a dormir, ¿no? Eran las, las tres de la mañana, digo, ya está, ¿no? Me hicieron un tercer grado preguntas y preguntas y yo veía ahí a gente, vengan a gente y dije, madre mía, como toda esta gente me tenga que preguntar ahora. Si no te pero... ibas a ir, te, se te hace de día en ese directo, ¿eh? Madre mía, yo dije, pero no, esto no puede ser posible. Y dije, no, oye, que tengo que dormir. Y es verdad, era las tres y media de la mañana. Y luego otro, eh, en un directo con el canal de Steve Locks, ¿eh? Uno que entró que era terraplanista. Ah, sé cuál es, sé cuál es. Ah, me acuerdo de ese directo. Yo sí si tengo a este señor delante, yo no sé lo que hubiese ocurrido. Porque ya. me faltó el respeto, me, sí, me insulto, sí. Se pasó me... mucho. ¿Ves? Eso es uno de los defectos de la gente que cree que la tierra es plana o cuadrada o tiene forma de chorizo. Sí, es que te insultan. Sí, te insultan? sí, lo sé. Pero bueno, hay gente que cree en Dios y yo no lo voy insultando. Yo entro en una iglesia y digo... Son ustedes tal, son ustedes cual. Crea usted lo que quiera. O me voy a poner yo a, un, a una persona que cree en Dios, le voy a decir, oiga, que no existe. Vamos no, a ver, usted cree, pues haga lo que quiera. Yo me tengo que preocupar de mi casa, de mis cosas, de mis quehaceres. ¿Qué me importa quién crea o deje de creer? Pero sí, son faltones, son faltones. No, mucho. Y a mí me gustaría un día sentarme con... Personas que piensen diferente y de hecho me he sentado muchas veces con personas que piensan de una forma opuesta y que luego te tomas una cerveza, un café y ya está. De hecho, nuestro amigo y compañero Alejandro Merino, muchas veces él y yo tenemos ideas totalmente opuestas, pero opuestas por completo. Y tú has visto la amistad que tenemos, somos muy amigos. Sí. Y Alejandro Merino es una enciclopedia andante, vamos a ver, o sea, es un señor culto y sabe y de lo que te está hablando sabe lo que pasa que a veces uno puede entrar en ese rafe cuando uno cree en una cosa y otro cree en otra pero sigue siendo mi amigo y de hecho lo aprecio mucho yo a mi, a mi amigo Alejandro no Alejandro Merino, el árbol rojo os lo recomiendo nada más y Rafa eh, ¿De dónde te viene todo esto de, del misterio, la historia? Cuéntanos. Vamos a empezar por el misterio y acabaremos por la historia. El misterio me viene de pequeño. Me viene de mi madre, ¿no? que yo siempre lo he contado. Compraba unas revistas, Mundo Desconocido, Karma 7 y cosas de esas antiguas. ¿no? Y unas revistas también, que ahora no recuerdo el nombre, de, de, que escribía Fernando Jiménez del Oso y mucha gente antigua. Y lo escondían, bueno, no lo escondían, me ponía debajo de aquellas mesas de metálicas de las teles con aquella cabeza que tenía la tele, que aquello parecía. Pues yo cogía y, y las robaba, copillas ¿no? Se las robaba a mi madre por la noche y con una pila de aquellas, una linterna con pila de petaca de aquellas gordas me ponía bajo de la sábana a salir. Y a veces daba miedo, que habían cosas que un niño con 7, 8 años... Y de ahí me viene el misterio. Que a mi madre le encantaba todo esto y sin ella quererlo, nunca me lo inculcó. Pero yo me interesé, ¿no? Era mi madre, ¿no? Y los gustos a veces se contagian de los padres y los hijos y los, las madres, ¿no? Igual, ¿no? Y la historia me viene porque mi abuelo, mi abuelito, que fue marinero y le dio la vuelta al mundo muchas veces, muchas él me contaba cosas que yo las imaginaba yo las imaginaba y eran cosas tan tan de aventurero de indiana jones y era mi propio abuelo era mi abuelo cuando él explicaba que había estado en tal sitio, en tal otro y que había pasado esto y lo otro y te explicaba cosas del mar, los misterios del mar, ¿no? Cuando habían aquellos oleajes tan grandes y que lo pasaban francamente mal. Y fue mi abuelo el que me metió eh, sin querer el conocimiento por la historia del mundo, en saber quiénes eran los fenicios, quiénes eran no sé, los otomanos, ¿quiénes eran los persas, los egipcios, los incas, los aztecas, los mayas, los íberos, los celtas, los vikingos? ¿Qué ocurría en la Edad Media? Pero no, eh, bueno, sí, llegaron los reyes católicos, bueno, sí, pero aquella gente, ¿qué pensaba? ¿Qué comían? ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuál era su hobby? Eso es lo que me interesaba. Y a raíz de ahí, pues, me viene todo el interés por la historia. Gracias a mi abuelo. ¿eh? Mi abuelito, y que los abuelos son muy importantes. Yo lo veo en mi hijo. Adora a su abuelo. Adora a su abuelo. Ya mi, mi suegro ya es mayor, ¿no? El abuelo está mayorcico y casi un poco pachuchillo. Tiene pues los achaques de la edad que pueda tener pues, una persona de esa edad, pero le brilla la cara con su nieto le brilla la cara y le deja hacer de todo. <risa> que dicen los padres educan y los abuelos mal educan. <risa> Hombre, los abuelos siempre nos lo consienten todo. Los abuelos son muy buenos. Sí. Y te digo la verdad, pues eh, a mí me gustaría, ya que eh, mi hijo no va a conocer a su abuelo paterno, que es mi padre, que mi padre murió hace muchos años, pero que aprenda de su abuelo. Los abuelos no te enseñan nada malo. Nada. Por norma general, los abuelitos son buena gente. Y te van a enseñar cosas buenas. Y ellos como viven del recuerdo, pues ya son mayores, ya, ya han ejercido su vida, ya están de vuelta de todo, ya son personas que lo único que quieren es hablar y contar. Y ser escuchados. Pues yo espero que el abuelito de mi hijo le dure muchos años para que él pueda aprender. También esas historias que me contaba mi abuelo, pero en versión abuelito de mi hijo, por supuesto. Bueno, pues ahora que ya sabemos de, de quién has heredado este espíritu aventurero, has estado en muchos países, sí. ¿cuál es el país que más te ha gustado? Sé que es una pregunta difícil, pero yo creo que hay igual algún sitio que te tire más que otro. Es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿verdad? Muy difícil, porque yo creo que me he enamorado de todos los países. <risa> sí, te lo digo de verdad. Mira, eh, si hablamos de Europa, yo me enamoré de Escocia. Qué bonito. No sí. he estado, pero lo he visto en fotos. He estado cuatro veces ya en Escocia, cuatro ocasiones, cuatro. La primera hice un viaje, un tour de aquellos de que te cagas la segunda lo hice más grande, la tercera me quedé en Escocia y la cuarta me quedé en Escocia porque yo vi ¿no? un poco Irlanda, eh, Gales, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, del Sur. Y yo me identifiqué mucho con los escoceses, son gente muy campechana, muy... gente normal. En inglés es algo más estirado, muy frío, muy seco, muy serio, por norma general. Hay de todo, evidentemente. Pero eh, en Escocia estuve muy a gusto. En Turquía también estuve muy a gusto. Eh, Turquía es uno de los destinos donde hay, hay paisajes y zonas en Turquía donde dices, lo piensas, ¿no? no es que lo vayas a hacer, pero lo piensa. ¿no? Este es un sitio magnífico para retirarse. Playas perfectas, gastronomía. Buenísima. La gente encantadora. Turquía. Pero la zona de Turquía, eh, más in, no más interior, sino más hacia oriente próximo. no Ya la, la Turquía asiática. Egipto. Otro país que me encantó. Siria. Me encantó mucho Siria. Irak. Irak. Me gustó mucho. Marruecos, que es como mi segunda casa. Yo he vivido muchos años allí de joven. Tengo amigos allí todavía. Llevamos juntos a la escuela. Y de hecho los tengo en el Facebook. ¿Cuál es el país que más me ha cautivado? No lo sé. Yo supongo que España. Yo creo que... Al final la tierra tira, ¿no? España sí. Y... Si te digo la verdad, eh, Barcelona, que es mi ciudad natal, y me siento orgulloso de ser de Barcelona, lo digo sin complejos, ¿eh? hay gente que, bueno, es catalán, y yo, ¿qué pasa? ¿Catalán y qué? <risa> Soy español y vivo aquí en Andalucía, pero echas de menos la tierra, ¿eh? se echa de menos. Mi tierra es muy bonita, Cataluña es preciosa, ojo, toda España es bonita, toda. Mm yo, me tira a mi tierra, ¿no? El Estar es ahí normal. en Pirineo, Barcelona, a bajar esa, esas ramblas para abajo, ¿no? Y ver la, la estatua de Colón al fondo, ¿no? Aquello es como decir, estoy en casa. Estoy en mi casa, estoy en mi territorio. Más saber que has correteado por allí que, y que te has movido por allí, ¿no? Yo creo que España es, es un gran país, es un pequeño continente. Que no apreciamos Muchos de los españoles no aprecian España sin temas de identidad ni nacionalismos, o sea, temas eh, culturales, ¿eh? de temas culturales. Yo creo que España es un gran país y que acogemos a mucha gente y es grande en gastronomía, es grande en... y Canarias, eh. cuidado, no olvidemos a los canarios, y dice la mil en Canarias, ¿eh? cuidado <risa> y pasé allí eh, buenos momentos y recuerdo yo que cuando estuve en Canarias el turismo estaba empezando a despuntar no, no era como ahora que, que llega, llega las vacaciones y todo el mundo se va a Canarias no que por cierto iremos pronto a Canarias iremos pronto Canarias tiene su encanto es otra historia Canarias es, estás en España, o estás en España, no estás en la China, pero es como una España diferente. Además, el, los amigos de Canarias se lo toman todo de otra forma. Aquí somos como más, que, no, que te como. Allí son como, bueno, vamos a echar una cerveza y luego lo que quieras. Tienen buena filosofía de vida. De hecho, he tenido muchos compañeros de Canarias, muchos. Y es reconfortante escucharlos. Y sobre todo cuando te cuentas las historias de las islas. Que Canarias tiene muchas historias. Y si es del fenómeno ovni... Mucho. puedes alucinar. Alucinar. O sea que yo creo que... Toda España. Si me dices con cuál, yo me quedaría en España. Ahora, ¿cuál me ha gustado más? Todo el mundo. Tengo que ir al continente... Eh, Iba a preguntarte Australia. ahora, que, iba a preguntarte que, que de los sitios que te faltan por visitar, ¿cuál es el sitio que más ganas tienes de ir? Australia. Australia. Pero es muy caro ir a Australia, desde aquí son muchas horas de vuelo, eh, es caro, muy caro, es más caro que ir a, a Latinoamérica, quiero ir a Latinoamérica, iré, no sé cuándo pero iré, está dentro de mis planes. Lo que no tengo es el día fijado, ¿no? Pero sí iré. Pero a Australia. Y coger un guía australiano y decir llévame donde te dé la gana. Al desierto. A comernos un cactus a pellizcos. Me da igual. Llévame. Y vivir. Pero claro, para eso te tiene que pillar joven, que no sea yo muy viejo, y tener el espíritu de aventura. Si no eres aventurero, por más viajero que seas, y no te adaptas a lo que hay, mal vas. Tienes que ser aventurero. De hecho, <ríe> esto suena a chiste, pero por aquí, cerquita me llaman. Este es el Indiana Jones Español. Están todos lados. <ríe> Hombre, he has viajado un montón. Sí, sí. Y luego tienes un montón de historias y de experiencias para contar de todos los sitios. A mí, bueno, a mí y a los compañeros nos has contado muchas y y la verdad es que está muy bien escuchar esas historias y, y viajar, ver mundo y luego poder llevarte todo, todo ese conocimiento. Claro, es importante. Y saber apreciar. Tenemos, eh, yo he visto gente que ha ido a otro país y rápidamente están criticando. Pues esto en España no pasa. Pues en España esto no es así en España, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás hablando? Si no, estás en España, ¿no? Pues cállate. Ellos también pueden decir, este no es de aquí. <ríe> tú no eres de aquí, tú eres español. Entonces hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Y hay gente que no se adapta. Hay gente que pff, son criticones. Mira, te voy a contar una historia. Cuando yo he estado en, en los países de Centro África, y realmente vas a la edad media. Están carentes de todo. Eso sí, televisiones tienen tienen un teléfono móvil, pero no tienen nada más. Carecen de agua corriente, tienen que ir a un pozo a buscarla, con los peligros que eso puede conllevar. Porque, claro, no les va a salir un león. Pero sí les puede picar una serpiente, morder una serpiente o, pi o picar una araña. Las arañas más bestias, bueno, las he visto en Asia, ¿no? Pero las más peligrosas, las que he visto yo, ¿eh? Las que yo he visto, igual en América y son más peligrosas, ¿no? Pero en África, en África todo es a lo grande. Es inmenso. Con lo que te gustan a ti las arañas, ¿eh? Me encantan, me vuelven loco las arañas. Me encantan, me vuelven loco. Y ves cómo realmente ellos subsisten, sobreviven. Entonces, fíjate eh, que no recuerdo dónde fue, si fue en Guinea o si fue. En, creo que fue en Guinea, Guinea Ecuatorial. No me acuerdo. Pero había un señor que él decía que si no cazaban sus trampas. No comían. Y tú dices, ¿cómo? Y sí, no, si no cazan las trampas, yo no como. Y aquí vas al supermercado y compras. Claro, aquí lo tenemos todo hecho, pero allí tienen, claro. que, tienen que buscarse para comer. Claro, han claro, de buscarse la vida. Y si no tienen no para tiene... comer? Si no claro. pa comer, los familiares tampoco. Claro. Aquí te falta algo y tenemos al, al primo, al tío, al sobrino, a gente allegada, pues que te ayuda, ¿no? Hemos sí, aunque claro sea para comer te dan. Sí. Pero, Pero allí no. no. Te dicen, toma una lanza y corta. <risa> sí, sí. Y ves lo que es realmente la, la esencia humana. Porque aquí tenemos de todo. Un móvil, un ordenador, yo aquí hablando en YouTube. Eh, pff, tenemos de todo. Allí tienen de todo nada. <risa> no tienen nada. Y son felices. Eh, ves las parejas como se quieren, los hermanos, los primos se cuidan. Eh, ves cosas que es la verdadera esencia humana. Y cuando vuelves de esos países... Te das cuenta que en este mundo tan civilizado, no somos tan civilizados como nos pensamos. No. El ego, la codicia, el yo soy, el tú no eres, el yo soy más listo, allí no hay igual. No, allí esas cosas, bueno, yo no he estado, pero por las cosas que, que tú me has contado muchas veces y, y de cosas que ves en la tele o documentales te das cuenta de que allí la vida es de otra manera. Y las cosas que, por ejemplo, aquí nos parecen muy importantes o los problemas que tenemos aquí, allí eso no vale nada. No. Allí lo más preciado es la vida. De hecho, fíjate que te podría decir que en Guinea, en Guinea yo estuve un tiempo viviendo, viviendo, ¿eh? no de turista, viviendo. Volví, fui, luego estuve más tiempo, luego volví y ya me quedé aquí en España. Eh, ahora la cosa está muy malita. Allí en Guinea hay una crisis, ¿no? O sea, con Una crisis porque, bueno, eh, como siempre, lo, los, los grandes países explotan a los países menos favorecidos, ¿no? Y entonces las crisis vienen por ahí. Pero cuando vuelves y te dicen, fulanito ha muerto. Te quedas a cuadros. Porque no te enteras hasta que llegas. No llegan las noticias de allí aquí. Solo llegan desastres, catástrofes, historias feas, guerrillas, hambruna epidemias. Muertos de malaria. Y aquí no hay malaria. Aquí la malaria, uy, uy, uy, uy, uy. Pero ahí es el pan nuestro de cada día. La picadura de un insecto. Allí vivir es, es todo un lujo. entonces te das cuenta de que en realidad no somos nada. No somos nada. Somos... La somos frágiles. Sí, somos que en cuestión de un y en el momento menos esperado, nunca se sabe cuándo va a ser, con qué edad, en qué momento, en qué lugar, uh -huh. se te puede acabar todo. Efectivamente. Pues bueno, si queréis preguntarme algo, los que estáis ahí en el chat, Sí, yo he visto una pregunta de Fede de, de hace rato que es la única que me ha dado tiempo a ver en mayúsculas porque yo no sé si estarás viendo hoy el chat, pero hoy el chat está revolucionado y lleno de trolls, bueno, se ve que hay mucha gente que, que no, no le hace mucha ilusión que tengas ya 50.000. Bueno, había una pregunta de nuestro amigo Fede, que por cierto un beso para ti, eh, que dice que si algún día eh, dejas de hablar de misterio en YouTube, ¿de qué hablarías? De cocina. Pero literal, de cocina. De cocina. Yo me monto un canal de cocina. Paso del misterio, paso de la historia. Y si no me veis el vídeo, lo que he fabricado, o sea, lo que he cocinado, me lo como. <risa> Así de claro. Yo haría eso, dice Josué. Dice, ¿te arrepientes de algo, Rafa? Sí. sí. Es ¿Ti qué? Pues sí, me arrepiento. Mira, no me arrepiento. no La palabra no es arrepentirse. Es... Eh... Vamos a matizar, Josué. ¿Te refieres al misterio o en la vida real? Esto es muy importante. Yo creo, yo creo que se refiere al misterio. Sí, sí, de haber hecho el canelo muchas veces, de haber hecho el tonto, de ser el, el abogado de los pobres, de querer ayudar y en realidad no estás ayudando, te estás perjudicando. Sí, sí, en el mundillo este eh, la gente no sabe guardar la disciplina, no sabe guardar las distancias, no sabe respetar cuál es tu lugar y saber cuál es el lugar de cada uno. Todo el mundo se antepone a todo y el respeto se ha perdido por completo en muchas de las ocasiones. Yo recuerdo que cuando yo veía a aquellos grandes investigadores, algunos ya no existen, han fallecido y otros siguen vivos. Hace poquito estuve hablando con uno de los mejores investigadores de psicofonías del mundo. Y además es un amigo mío, Pedro Amorós. Sumo respeto. Y no tenemos una gran diferencia de edad, pero somos respeto. Yo no puedo ir a un señor que lleva miles, millones de grabaciones, miles de análisis y decirle que es un idiota. No puedo, por respeto. Puedo diferir en algo, pero si hace un trabajo excepcional, ahí lo tienes, punto. Pues hay gente que encima querría subirse encima de él a su chepa, vivir a su costa y encima pisotearlo. Eso está muy feo. Eso es muy feo. Entonces, es lo que hay. Sí, me arrepiento de haber hecho el imbécil. <risa> que más que ayudar, me he perjudicado yo. Y parece que a veces he ido de Don Quijote por la vida. <risa> Luchando contra molinos de viento y pensando que eran gigantes. Y en realidad eran molinos de viento. Y al final me ha estampado contra el molino. Bueno, pero al final el molino ha desaparecido, así que sí, claro, bueno, todo correcto. Al final los molinos se van, las claro. se van y hay que seguir. Pero seguir. no hay que lamentarse. ¡Ay, qué pobrecito de mí, desgraciado! No, sigue. La vida sigue. Hay que seguir pagando la luz, el agua, llenar la nevera, el niño creciendo. Ahora que si mi perrito se me ha puesto malo? ¿Que si azucena lo otro? ¿Que si el de la moto? Que la vida sigue, hay que seguir. Y no te puedes parar a lamentarte y llorar. Luego ya llorarás en un rincón. Pero de momento sigue. Ya habrá tiempo hasta para... Si lo tienes, hasta para llorar por las esquinas. Si lo tienes. Pero creo que hay más preguntas ahí. ¿eh? Se te están pasando. Sí, sí están, están haciendo haciendo preguntas pero pensaba que las estabas mirando tú también, yo que las miro aquí con el móvil. Dice, dice Fede, Fede es un crack, lo queremos, sí. mucho, Fede, lo queremos mucho. Va a haber Fede, que conocerlo a... algún día en persona, Gracias Fede. El eh. canal de comida yo abro el de los para anormales. <risa> a ver, había ¿Tiene, más gana, Tiene ganas de hacer ese canal, a mí me lo dice muchas veces. Sí, sí, sí, sí. sí. Eh... Dice, ¿pero has visto algún alien o no? Alguno parece parecen alien. Sí. Yo no he visto ningún alien. Ojalá. ¿eh? Le diría, oye, ¿qué coméis en tu tierra? <risa> ¿Qué le vas a preguntar? ¿En son de qué? Es que esa criatura tendrá que comer. Oye, ¿te gustan los garbanzos? No sé, alguna cosa de ese tipo, ¿no? Eh... Vamos a ver... ¿Has venido a Colombia? No, no era a Colombia aún todavía. Más cositas. A ver, a ver, por aquí. Tenemos ahí a, a nuestra Susi querida. Eh... Bueno, voy bajando porque yo ya he perdido un poquito la cuenta, ¿eh, chicos. Dice: Enhorabuena por el éxito y un saludo desde Galicia. Vendrás a investigar a esta tierra, Galicia, de nuevo, algún día. Barbarian Prophet. Sí. Si sí, he vivido en tu tierra cinco añitos, se eh, come bien. ¿eh? ¿No habéis pasado los magostos ahora, ¿eh? allí. Les ¿eh? Mm. ponéis moraos a comer. Dice Rafa, Leonardo Fabio, dice Rafa, ¿qué has hecho en todos los países? ¿Qué has vivido? Fuiste a trabajar. Sí. A veces de una cosa, a veces de otra, y a veces de turista, y a veces a la aventura, y a veces porque me ha apetecido. Así de simple. Ah. más cositas, el del Alien, me ha gustado ¿alguna información sobre el señor F? Mm, sí más adelante ¿eh? dice Reinaldo Mamani, dice, es el mío Cid <risa> no ese fue un grande ¿eh? yo no, yo soy muy chiquitito ¿eh? y muy campechano la verdad, yo es que me junto con todo el mundo dice Rafa, pareces del Teatro Negro de Praga, se te ve la cara y las manos, no más. Federico Rabia, sí, claro. Habéis visto a mi dragón, eh? heavy metal, tope. ¿eh? Eh, ¿No se puede ser de ciencia y religión? Sí, se puede ser de ciencia y religión. Conozco muchos científicos que creen en Dios y van a misa. ¿eh? Eso no tiene nada que ver. No se estudian el universo, pero creen en Dios. ¿Dónde está Dios? En el universo, ¿dónde? Por ahí, ya está. Y así lo definen. ¿eh? Es así de fácil. Eh, ¿Cuál es el sentido de la vida para ti? Wow, ¡Qué pregunta! Sí, te voy a contestar. Sé feliz todo lo que puedas. Porque no puedes ser feliz a tiempo completo. Pero sé feliz todo lo que puedas. Muy importante. Y sobre todo, sonríe y a sonreír. Muy importante. ¿Ha dejado mala huella las malas experiencias? No. No ha dejado mala huella. Ha dejado buenas experiencias las malas experiencias. Esto lo pregunta David Javier del Castillo. Ha dejado mucho conocimiento. Y mucho... Esto es lo que no tienes que volver a hacer nunca en tu vida. Y aprendes. Lo que pasa es que, claro, ese aprendizaje duele, no pero es como, esto no tienes que volver a hacerlo nunca más, never, como dicen los americanos, never, pues yo igual, never, nunca, y nunca más lo haces. Palabra del niño Jesús, nunca más lo haces. Cecilia Castillo dice, Rafa, enhorabuena, bendiciones y ánimo. Gracias, gracias. Eh, ahora, viene, ahora viene el momento de las donaciones, ¿no? <risa> es broma. Gracias a los que habéis donado, ¿eh? por supuesto. ¿Has tenido algún avistamiento ovni? Sí, alguno no, más de uno. Martín Jiménez. Sí. Y con gente que ha estado conmigo y lo hemos visto. ¿eh? Con gente, pero no una cosita, sino la primera, el primer avistamiento que yo tuve fue en Marruecos. Y eran como, no exagero, ¿eh? como cientos, cientos de estrellas volando y moviéndose en el cielo. Y lo vimos, pues mira, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi cuñado, mi cuñada, yo, lo vimos todos. Y nos metimos dentro de casa. Teníamos un patio con un naranjo y era en agosto. Y era en agosto. Y ahí fue mi, primer mi, primera, mi primera experiencia. Luego he tenido más, pero esa la, fue la, la más impactante. Yo tenía 12 años. 12 años tenía. Ah, dice Rafa, estoy de acuerdo con Paco cuando vas a hacernos escuchar tu música. Pues no sé. Bueno, sí, yo tengo una faceta. Yo soy músico. <risa> Aparte de todo eso. Estudié un poquito de música. Soy aficionado. ¿eh? Y sí, grabé mis maquetas. Estuve en grupos heavies. Y sí, tengo música por ahí. Ya la pasaré. De hecho, la llevo en el coche. ¿Eh? Esto dice Federico. Federico, Fede, siempre hay... Eh? ansia viva. Dani, dice, Rafa, ¿conoces casos paranormales o historias en Marruecos? Sí, por supuesto. Y de exorcismos, y de espíritus, y de avistamientos, y de humanoides. Claro, que conozco historias. Lo que pasa es que Marruecos es un país que no tiene mucha repercusión. Pues sí, de hecho, en un programa en el que yo era co-director y co-presentador, La Mesa de Salomón, en la, el último programa de esa temporada, de, ese, de esa emisión hablo de un caso de exorcismo en Marruecos. Y es muy bestia el caso. ¿eh? Lo puedes buscar en iBox. E la Mesa de Salomón. Mesa de Salomón, la Mesa de Salomón. Eh, más cositas. ¡Uh, qué rápido vais! Trapito dice: ¿Cuándo crees que será el contacto oficial? Venezuela. Pues mira, trapito amigo o amiga, te voy a decir una cosa. Yo creo que ya ha habido un contacto oficial. Pero todos intentamos eh, traer ese tipo de hechos a nuestro momento. Porque es el momento en el que vivimos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando vemos películas de la Edad Media, Juego de Tronos, que está basado, ambientado en una Edad Media, hipotética o supuesta Edad Media. Aunque veamos que eran de aquella forma y pensamos, no podríamos vivir ahí. Ni tan siquiera, por ponerte un ejemplo, esa supuesta Edad Media es la verdadera Edad Media. Quiero decir con esto. No podemos imaginar realmente cómo se vivía en la Edad Media. Con lo cual lo que hacemos es que se asemeje más a lo nuestro, en el lenguaje, en las cosas, por ejemplo, ¿no? Porque vivimos en el siglo XXI. Intentamos traer las cosas de atrás hacia ahora para poder entenderlas. Te diré una cosa, no hemos entendido ese verdadero contacto. Ese contacto ya se dio hace miles de años. Miles de años. Se dio hace miles de años. No hay un contacto oficial. Ya lo hubo oficial. ¿Te parece poco que en antiguos escritos hablen de dioses interactuando con faraones, con reyes, con ciertos personajes en la historia? Y ahora lo vemos y decimos, esto es una fábula. Pues lo mismo que dice la gente ahora. Que los ovnis es una fábula. No te das cuenta. Es lo mismo. Es la misma conspiración. Entonces yo creo que el contacto oficial ya se dio. Y nos dejaron aquí vestigios que todavía estamos pensando. Oye, ¿cómo se construyeron las pirámides? ¿No crees? Es lo que yo pienso. ¿eh? Por eso cuando habla la gente de un contacto oficial, estamos próximos. No. Ya se dio. Y está escrito por gente con mente e inteligencia de aquel entonces, que no eran tontos. Pero con sus palabras ya decían, fulanito venía en un carro de fuego, vamos a ver, un carro de fuego volador. ¿Pero eso qué es? Carros de fuegos voladores. Y se fue a la gloria. Se subió en una nube y se fue a la gloria. Se subió en una nube porque no, no tenían la palabra ovni ni conocían lo que era el universo. Era la gloria o el cielo, ya está. Ellos no. Eso que el cielo, y esto, la tierra y aquello, es el mar. ¿Y esto qué es? Un bolígrafo. Ya está. Era lo que ellos entendían a grandes rasgos. Eran muy avanzados en otras cosas, pero no tenían esta riqueza de lenguaje con la tecnología que tenemos ahora. Así que el contacto ya se ha dado. ¿eh? Pasa que muchos no han sabido verlo. No vamos a tardar mucho en irnos, porque además Alba se nos duerme. Está ya ahí, te veo. ¿eh? No, estoy leyendo el chat. ¿Tienes alguna pregunta que se me haya escapado? Eh, no, yo estaba hablando con Fede por aquí, por el chat. Así que verdad, estas ¿eh? cosas solo pasar en lo directo. <risa> pues bueno, vamos a ir terminando. Alba, gracias por, por preguntarme, porque si no hubiese sido esto un monólogo. Y, Nada, yo encantada. Y yo pues eh, te estoy agradecido. Eh, os digo una cosa, a todos los que seguís este canal, a todos los 50.000, si en algún momento todos me veis a la vez, os recomiendo el canal de Alba. ¿eh? Está empezando, por decirlo de alguna manera, aunque lleva ya en, en esta casa pues un año, más de un año, ¿no? Llevas, llevas aquí con nosotros, sí. ¿verdad? Llevas más de un año. Eh, es una persona muy meticulosa y os recomiendo su canal. Os recomiendo otro canal, que es el de Azucena también, que últimamente, mmm, fijaos, fijaos, que yo yo la ayudo y le edito sus vídeos y, y ella los graba y yo se los edito y se los subo y tal. El otro día mmm, grabó un tema que le dije, yo esto no te lo puedo subir porque te van a cerrar el canal, o sea, directamente. Eh, Azucena está muy implicada con lo social y con todo lo que acontece en el mundo os lo recomiendo y además ahora eh, hemos subido un vídeo de, de Momo que parece ser que todo esto continúa y sobre todo Alba el vídeo de Omo no lo olvidéis, yo mañana subiré uno pero antes os recomiendo que veáis el de ella y luego veáis el mío ¿sabéis por qué? porque vais a entender lo que digo el que no vea el vídeo de Alba no se va a enterar. ¿eh? O sea, que ya sabéis. A ver todo. Venga, a ver el vídeo de Alba, corriendo. Así que gracias, Alba. ¿eh? Gracias, Nada, gracias a ti. estar aquí. Y bueno, hay muchos canales que yo recomendaría. Y yo creo que los recomiendo a todos. ¿Y sabéis por qué? Porque vosotros vais a saber escoger lo mejor de cada uno. También daros las gracias a todos los que estáis ahora en este, en este directo, para mí es muy especial porque esto de llegar a 50.000, pues ocurre una vez en la vida. Ha sido muy difícil, no es fácil llegar hasta aquí, no es nada fácil, por dos motivos. Dos primordiales motivos de base de este canal. Uno es por la información, que tiene que ser lo más contrastada posible y daros lo mejor seguramente en algunas cosas me esté equivocando, que es lo más probable, y no pasa nada, o quizá eh, se asemeje a lo que eh, tú piensas. Pero también te diré una cosa, no te quedes con lo que te diga yo, compáralo con otra gente, ten tú tu propia decisión. No me gusta personas que puedan seguir este canal de forma ciega, no, eso no, no está bien. Por eso yo considero que a mí me ha costado mucho llegar a 50.000 por una cosa muy simple. Sí, porque nunca me he decantado ni hacia el lado crédulo de la ciencia ficción que tengo aquí al reptiliano tomando café con leche... días y a la virulé. ¿Está, ¿Está bien esto? ¿Se me ha quedado colgado? No se me ha quedado colgado. ¿Se me oye? ¿Se me oye, Alba? ¿Se me oye? Sí, ahora sí, pero ha habido unos cinco segundos o así que se ha quedado que yo pensaba que ha pasado, o sea, que ha ido o es mi ordenador. no. no, no, no. Eh, bueno, repito, repito eh, lo que estaba diciendo. Eh, siempre he intentado mantenerme en un equilibrio, ni el lado crédulo-crédulo, ni el lado incrédulo-detractor, ni en el lado del reptiliano tomando cafés con leche con él todos los días, ni la negación por sistema. Sino hay que basarse un poquito en todo, eh, en, en todo, poquito, un poquito de aquí, un poquito de allí, e intentar eh, ir con una cosa tangible, lógica, lo más mm, humano, lo más coherente. Y eso no es fácil. Porque yo tengo creencias en el tema de extraterrestres y yo saldría aquí diciendo, todos son extraterrestres. No, no puedes dar esa información porque tienes que ir en esa línea delgada que es lo más coherente y lo más justo, ni para un lado ni para el otro. Y se intenta matizar y sintetizar lo mejor. Así que... Sé y soy consciente que si yo me hubiese decantado hacia el lado detractor o el lado más crédulo del reptiliano tomando cafés con leche con él todos los días, este canal tendría ya el triple de lo que tiene. Pero otra cosa de base, cuando yo me acuesto a dormir, quiero dormir tranquilo y no tener aquí el rumrum de que estoy engañando a nadie. Y me da lo mismo, las cosas llegan. Los seguidores van llegando, los suscriptores van llegando y las visualizaciones van llegando. Pero desde el principio de este canal, siempre con la misma filosofía. Continuar, trabajar, seguir, seguir. Y Alba, que está aquí, me conoce y algunos de vosotros que estáis ahí, que me conocéis personalmente, el que me conoce sabe que tengo una voluntad de hierro. Muy constante y muy trabajador y no paro. Voluntad de hierro. Eso sí, indomable Yo soy innomable por los cuatro costados. Pero voluntad de hierro. No paro, no paro. Y esa es, pues un poco, la manera de llegar aquí. Así que yo, eh, gracias a todos. Este es el principio ¿eh? de, de, de muchas cosas. ¿no? Mi canal ha empezado a subir muy fuerte, muy rápido. Recuerdo que hace nada estaban 30 y pocos mil, ya llegué a 50 mil. Vamos a luchar por esos 100 mil. Y el día que todo esto se dé la vuelta, seguiremos igual. Aquí con vosotros, haciendo directo, contando nuestras cosas y un día contando anécdotas. Y sobre todo, eh, adaptándonos a todo lo que viene. Así que yo... Eh, Gracias a todos por, por confiar en este canal, en este pequeñito canal y que poco a poco pues ha ido creciendo. Gracias a todos vosotros. Así que, por mi parte, un beso, un abrazo. Eh, mañana tenéis vídeo, mañana volvemos a la normalidad. Esto de los 50.000 es eh, reconfortante, puramente anecdótico y esto no quiere decir nada. Hay que seguir, hay que seguir levantándose todos los días, sale el sol y vosotros esperáis un contenido. lo vais a tener, lo vais a tener, como todos los días. Gracias, chicos. Buenas noches. Y me voy a emocionar, me voy a poner a llorar aquí. Luego, mira el rincón a llorar. Chicos, un beso muy grande. Alba, gracias. Gracias también a Azucena que está por ahí y la tengo en el cuarto de aquí al lado. ¿eh? Gracias a todos los que estáis ahí, amigos, seguidores, y gracias al Zeus, que también está ahí, y gracias a mi hijo, que ya sabe, muy curioso en los niños, que le, que le dice a su madre, dice, mamá, tú eres top ten life de BLV, y papá es en busca de la verdad. <risa> son cosas de niños, pero que te hace gracia. Chicos, buenas noches. Un besito a todos. Hasta la próxima.